Te saludo nuevamente desde el canal de YouTube, te mando, eh, estoy muy contento en especial porque hemos llegado esta semana a la cantidad de mil veinte suscriptores del canal y te pido por favor que sigas compartiendo para generar comunidad y vamos a hacer este ejercicio para continuar y retomar nuestros ejercicios de Catía, eh, con los cuales hemos ido trabajando a lo largo de este periodo nuevamente por sugerencia de ustedes de ir trabajando nuevos softwares, te voy a pasar a compartir la pantalla para que veas el ejemplo, ya le pusiste ahí me imagino print screen de lo contrario pues simplemente este, que lo puedas ir visualizando y vamos a empezar a trabajarlo eh, de una manera rápida, ya sabes vamos a abrir star, mechanical design part design, vamos a abrir un part design y a partir de este momento vamos a empezar a trabajar lo que es un un, este, un sketch o un profile a partir del plano planta Vamos a generar un bosquejo, ese bosquejo va a ser un rectángulo, si quieres con centro, lo puedes poner con centro aquí en, en esta posición y vamos a darle las dimensiones adecuadas. En este caso para mí las dimensiones serán un valor de 64 por 49, vamos a poner 64 por 49, vamos a ponerle doble clic para que se haga active la cota 64 por 49 generamos un pocket para que nos salga y a partir de ello generamos un pad ese pad tendrá un espesor de 13 milímetros ya lo tenemos aquí eh, colocado y posteriormente nos vamos a las opciones de round o edge fillet y seleccionamos estas dos orillas a esas orillas les vamos a poner un radio de 12 milímetros y tenemos ya nuestra, nuestro objeto aquí colocado por otro lado podemos girar la pieza podemos poner un, poke, un otro pad sobre esta cara ponemos control 8 para poderlo ver de frente podemos ajustar la pantalla para ir dibujando voy a dibujar una, un eje simétrico desde el origen que nos va a permitir tener claro ahí un, una simetría que vamos a trabajar en estos momentos y de aquí nos vamos directamente este, a empezar a dibujar, no voy a poner un profile, ese profile lo voy a poner en este sentido, algo así, aquí lo dejé de activar, te pido una disculpa, y va a ser algo como lo que estoy viendo aquí en pantalla nuevamente se desactivó con mi segundo clic otra vez, no sé qué es lo que está ocurriendo que el segundo clic está haciendo de las suyas pero bueno, ahí tenemos este profile fíjate cómo se me está desactivando ahí medio raro pero bueno, ahí está, ¿no? por fin logré terminarlo, a esta línea le voy a decir que es una línea, ya sabes, en Constraint Dialog Box, le ponemos que es una línea horizontal, ok, y bueno, ya tenemos el grueso de nuestro ejercicio, ahora vamos a desarrollar ya nuestras eh, habilidades, nuestra nuestro parametrización, como es una costumbre, eh, y pues ya la tenemos aquí, ¿no? Vámonos ahora con las cotas inteligentes, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues simplemente le voy a poner que esto mide 7. 7. Que esta medida tiene 48. 48 milímetros, obviamente. Que, este, vamos a ponerle un fitcito por acá. Para poder ir viendo. Voy a subir un poco... Voy a quitar esta y voy a subir un poco el, el bosquejo para ir permeando en lo que nosotros vamos viendo cómo construir este objeto. ¿no? Que al final de cuentas, fíjate cómo lo, lo construimos de alguna manera. Que ahorita lo estamos, estamos, este, pues, otra cosa distinta a lo que habíamos diseñado, que era algo como, como esto. Ya te fijaste, esto es lo que tendríamos como se alteró un poco, pues simplemente me doy la libertad de ponerle otra medida y a partir de aquí pues puedo ya ir construyendo medidas, ¿no? Por ejemplo esta, esta cota o este, este trazo pues tiene 9 milímetros de diámetro, de alto, esta otra tiene 11, pues de una vez la, se lo pongo por acá para que lo podamos ver. Eh, este valor, como tal, tiene un valor correspondiente a 34. 34. ¿Sí? El. Fíjate cómo ahí tiene 34. Esto se mueve. Entonces hay que hacerlo coincidente. Clic en esta posición. Clic en esta otra. de hago el box. Coincidence ahí estamos, ya que tenemos el coincidence, simplemente pues seguimos parametrizando en este sentido la parametrización se dará entre la distancia entre esta línea y esta línea, son 5 milímetros 5 milímetros y entre esta línea y el, y esta otra, serán 22 milímetros 22 milímetros ya tenemos nuestra parametrización de manera correcta y adecuada. Y ahora simplemente pues vamos a hacer un, una simetría. Voy a abrir un cuadro de diálogo. Ya lo pusimos. Y le damos Enter. Y seleccionamos el, eh, la línea de ejes. ¿no? Ya que tenemos los dos, simplemente le damos eh, Salir. Y nos vamos de lleno a hacer un eh, pad, ¿no? Cambiamos la dirección, le ponemos 27 milímetros, 27 milímetros, y ya tenemos ahí nuestro, nuestro objeto casi realizado. Bueno, nos iríamos de nuevo a hacer una, un pad sobre esta cara, le damos aquí un pequeño fit ya que estamos dentro del feed simplemente eh, empezamos a trabajar eh, un, un bosquejo más o menos similar a este ya que lo tenemos ahí, simplemente a esta línea le ponemos que sea vertical hay que tener un poco de cuidado con esto pero bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? esta línea va a ser horizontal esta línea va a ser horizontal ok, va a ser coincidente a esta esta línea va a ser coincidente a esta listo ojo esta la podemos ir bajando para que este punto sea coincidente podemos poner ese punto sea coincidente con esta línea ¿no? fíjate como con el control sostenido yo puedo hacer todo este tipo de y este va a ser coincidente con este otro final de trazo entonces ahí voy regulando las características ojo, aquí esta la voy a tener que quitar porque me faltó una línea y que no me percaté hay una línea que va de este punto y que va a terminar no ahí precisamente pero sí lo voy a hacer terminar coincidente a este trazo con control sostenido ¿no? ahí está, El diálogo, eh, la caja de diálogo, ponemos ok, y ahora sí puedo trazar ya mi, mi otra línea, ya que tengo esas líneas, pues simplemente le doy un salir y me voy a la parte del pad, invierto la de reverse direction y le pongo 13 milímetros, y fíjate, date cuenta como ya tenemos ahí voy a hacer lo posible por girar la pieza tenemos nuestra pieza casi completa nos falta todavía algunos detalles como podremos hacer una mirror, mirror. este es el element mirror a ver tengan cuidado acá, el current solid no, no es el current solid vamos a buscar aquí en el árbol de modelado, simplemente es este par ¿no? entonces symmetry es este el espejo es este plano el YZ preview le ponemos ok y automáticamente pues prácticamente hemos concluido con nuestro dibujo eh, nos faltaría hacer un asistente de taladros ¿verdad? con la opción de holes sobre esta cara ese hole va a tener 10 de diámetro y va a ser, no es blind es eh, es up to last o sea que pasa toda la, la pieza y vamos a poner el sketch point y el sketch point es simplemente vamos a control sostenido y nos vamos a la caja de diálogo y le ponemos concentricity y ya que tenemos ahí concentricity le damos a aceptar ponemos preview le ponemos ok y ya tenemos nuestro, ya nos vamos a lo mismo, ponemos una simetría, seleccionamos el otro lado y le ponemos ok y automáticamente hemos terminado nuestro objeto en Katia. Este es nuestro modelo y si lo puedes observar ya lo tienes completo para poder terminar este ejercicio. Si te gustó el ejercicio dale por ahí like y nos estamos viendo en la próxima. Te saludo, ha sido un gusto verte el día de hoy.